En directo desde Murcia, 293 días seguidos de protestas, 293 días seguidos en que los murcianos y las murcianas de los barrios del sur salen a la calle para, re para reivindicar una ciudad unida, para decir que no quieren un ave en superficie, para decir que no quieren una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. Para decir que no quieren un muro de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo que parta en dos la ciudad de Murcia. Para decir que no quieren el paso del corredor mediterráneo por el medio de la ciudad. En definitiva, para reivindicar una ciudad unida. Ya que estamos 293 días. Pasando frío, calor. Sobre todo sufriendo represión policial, tanto en agresiones como en multas, llegando a superar los 45 mil euros en multas. Buenas noches, vamos a entrevistar a un vecino. Buenas noches, vamos a entrevistar a este vecino que es muy constante de aquí... A ver, ¿qué le parece el nuevo Gobierno, las explicaciones y todo? El señor Conesa lo que tiene que hacer es venir aquí y hablar con el pueblo. Y que nosotros, en menos estadísticas y menos preguntas, que venga aquí que le vamos a explicar por dónde tiene que venir el AVE. Porque sea ambiguo, termina que los votos desaparecen. Señor Conesa, ¿está usted haciendo lo mismo que el anterior delegado de Gobierno? Para acá, para allá, para arriba, para abajo, yo me agacho, yo me la meto, yo la moto. Pero usted quiere traer el AVE igual que el señor mira. Y eso, eh, pan pa hoy y hambre para mañana. Usted está diciendo que el AVE hasta pasado el trimestre de las elecciones no viene. ¿Para qué? ¿Para coger los boticos y después. después? No somos tontos aquí, los votos los vamos a dar cuando veamos el AVE, soterrado. O sea que los votos a ustedes, de los suyos, de momento van para Podemos. Que son los que están echando cojones aquí. Ustedes son muy ambiguos. Es muy sencillo. Vengan ustedes, hagan una, una auditoría del agujero que dijo el señor anterior... ...de los 1.200 metros desde noviembre... ...a ver dónde está el agujero... ...si no está el agujero... ...denúncienlo... intervengan la comunidad autónoma... Por, por, ...por sinvergüenza y por gastarse el dinero... ...y hagan las cosas bien hechas... ...mientras usted no haga eso... ...y diga las cosas claritas... ...los votos los va a perder... ...lo veo muy bien... ...¿qué, usted, qué, qué piensa usted?... ...que nos van a dar el regalo... ...mejor ligado que los otros... Sí, estos son de... lo, van a dejar, ...lo van a hacer mejor... ...esto es como ese, el señor, señor Conesa... ...mire, su jefe de fila... ...el señor Sánchez... ...prometió que la ley laboral la, la, la, la derogaba... ...ya no la ha dereguado. ...ya vamos a ver si le damos la vuelta y la, y la modificamos... ...las medallas de este señor... ...todavía no... ...es que no se pueden... ...sí se puede, quítesela y que sea el que denuncie al Estado... ...y cuando pasen 40 años... ...le pagan ustedes... ...ustedes van muy ambiguos ...y ustedes son una ramica del PP más suave... ...pero igual... ...y os pegan un buen cambio... ...o de Podemos le van a pasar por encima... ...porque son los únicos que aquí en Murcia... ...le están echando cojones... ...desde el principio... Y ustedes no, ustedes han sido muy ambiguos. Ustedes han cogido y han quitado porque Ciudadanos dijo que el AVE soterrá pero con catenarias. ¿Catenarias para qué? ¿Para qué queremos esto que tenemos aquí? Si el proyecto del 2006 decía que se, se cerraba aquí y se abría ahí para que no hubiera que cerrar. Diga usted las cosas claras, dígalas claras. No puede ser... Que nos quiera llevar por el huerto, porque mire, los que estamos aquí tontos no somos, que llevamos nueve meses. Los que están en el norte serán más tontos, pero los que estamos en el sur sabemos de qué va. Venga usted y hable con nosotros, pero venga y hable. Si no le vamos a morder ni nada, porque ya ha visto usted que... Altexcar no hay. Venga usted y hable con nosotros y se lo explicamos. Pero los votos los tiene usted ahí, en la guadaña conforme está actuando. Claro, tanto de que esos y tal, porque no vienen y, y ven el agujero y ven lo que, te, lo que el otro han hecho. ¿Por qué no le dice el señor Conesa al fiscal que actúe de oficio y todas las multas falsas que puso el señor delegado de gobierno anterior, el señor Bernabé, el bravucón, el listo, hace que se investiguen y las que sean falsas las denuncia y coge a los policías que las pusieron y les quita de, y los suspende de, de empleo y sueldo y al señor Bernabé lo mete a la cárcel por sinvergüenza. Porque decía, porque decía que estaban todas bien puestas. Se acaba de conectar con eso. Se ha conectado con esa. Pues, me, pues que se venga la vía y hable con nosotros. Que se venga la vía y hable con nosotros. Que los votos los tiene ahí, que se caen todos para Podemos. Porque es muy ambiguo. Hay que decir las cosas claricas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuándo y cómo? Y si no hay perras es que lo diga. ¿Y usted qué le parece que.? Que esto no lo va a hacer lo que antes le, le he dicho. No que no lo van a poner, no lo van a poner mejor que el otro, con mejor papel disfrazado. Sí, Un poco disfrazado. La más, más limpica, pero nos lo vamos a tragar entero. Si no, por creo, supuesto, por supuesto. Eh. Porque aquí manda el señor Fuerte, el señor Mendoza y cuatro más. Y como tanto el PP como el PSO le deben favores, pues se tienen que mojar el culo y hacer lo que dicen los, los empresarios. Bueno, yo creo que... ...que vamos a ver si les podemos dar un poco una oportunidad... ...lleva no, 15 días... La, la, la, oportunidad 15 días. Es, ...la oportunidad es que diga lo que van a hacer... Porque, ...porque eso tienen que saberlo... ...vamos, no creo yo que a las fechas que estamos... ...y después de nueve meses... ...de estar viniendo aquí... ...ahora no sepa lo que tiene que hacer... ...el AVE por abajo, si es que está muy claro... ...no creo yo que necesite... ...¿qué más necesita que le digamos? ...que se explique, que diga lo que va a hacer... ...pero que no vayamos con más historias y con más enseñó con ...el señor esa es delegada de gobierno... ...pero ya, claro... Pero... ...pero es muy amigo de Santos ...que para eso lo ha puesto... ...hombre, por supuesto, por supuesto, no puesto, supuesto... ...y, el otro, y el de que lo ha la moto... ...si sí, todos eran muy buenos en la oposición... ...pero ahora que están aquí no hacen nada... ...ni dicen las cosas claras... ...cuando estaban en la oposición le decían a López mira ...que dijera las cosas claras... ...que las diga el clara ahora... ...repítela con esa lo que harías con la obra... ...¿con qué obra? ...con esa que entraría... con la obra... ¿Qué con la obra... lo que hay que hacer con la obra... ...ah, lo del 2006... Que que sí. ah, ah, habría, habría que coger al señor López Mira Venirse usted con un notario Con una buena televisión Hola. Y grabar desde el noviembre Que dijeron que iban a hacer soterramiento A 5 metros diarios, son 1.200 A ver qué agujero han hecho de soterramiento Y si no hay nada Embárguenle usted las cuentas como han hecho con la señora Carmena en Madrid Por incumplir Y además deben 6.000 millones Embárguenselas y quiten ya al presidente de la comunidad autónoma Que es un sinvergüenza Pero para eso hay que querer lo que no sé si usted querrá, y su gobierno, que ahora pueden hacerlo. Hombre, pero si es que llevan 15 días, llevan 15 días Hay para... Eh... 15 días le han sobrado 14 para hacerlo, porque ella sabe lo que está pasando en Murcia con el AVE. Hombre, claro, él, ver, él lo sabe, él lo sabe. Si él lo sabe y su gobierno lo sabe, le sobran 14 días para ver a ya. 14 días le han sobrado. Así es que él mismo, si quiere venir para acá, pues hablamos un poco más tranquilo no, hombre aquí, aquí y, y, hombre, yo pienso que esto Si dicen que lo van a soterrar, Como están diciendo que viene soterrado, Esto tiene que cambiar Porque aquí claro, van ligeros trabajando digamos, Sí, ligeros, pero haciendo qué Porque yo no veo ningún agujero en el suelo Ninguno, que ¿no? poner ninguno de vía Y muro, y muro, y muro Pero yo no veo ni ningún el agujero El agujero que empezaba ahí en la Según ellos, empezaba en la estación 1200 metros iría ya por allá yo no veo ningún hueco. ¿Dónde está el hueco? Yo... Que, me, que me lleven al hueco y yo lo vea. Y cuando lo vea, entonces le doy el voto. Mientras tanto no le doy el voto. Se lo doy a quien ha tenido cojones desde el principio, Podemos. Que han defendido a los murcianos. Los demás No, la verdad no es que han estado aquí... ¿Porque venía aquí? Desde, desde los cinco años han estado aquí. Venía aquí a hacer el paripé... Eso a mí no me vale. A mí me vale un par de cojones y decir, hasta aquí. Él es un político con huevos, el que lo hace. A mí el hablar, yo también sé hablar. Yo me pongo a hablar y me puedo convencer aquí a Media Murcia. Pero luego hay que hacerlo. Y, el, y la confianza se la ha da dado para que lo hagan. ¿No lo hacen? En mayo son las elecciones. Entonces, ¿qué Confianza a usted le da poco. Eh... Confianza le voy a dar cuando lo vea. Lo primero que tiene que hacer es quitar la pasarela que no sirve para nada. Porque si esto no tiene que cerrar, lo que se abre allí, como se dijo en el 2006... esto sobra. Que se lo lleven los rumanos para venderlo. Y entonces empezaré a creerlo. La pasarela fuera. Hombre, yo.. Esto tenía ya que está fuera. No la quitan, será por algo. Porque en el 2006, tanto que se le llena la boca de que se aprobó el. Es que yo mire usted lo que le digo. Le voy a decir una cosa. Lo que le dijeron las otras la otra mañanas, que fueron la, la, la plataforma, a los comerciantes, a los comerciantes ya se lo dijeron este invierno. Se lo digo porque, en el, eh, porque lo sé. Y he visto los papeles. Lo, ...una cosa muy parecida a lo que eh, cuando estuvieron... ...la plataforma con él y con la señora Ana y todo... ...lo mismo que le dijeron, le lo dijeron a los comerciantes... ...este invierno, Vamos a, ver. a los comerciantes de Santiago en Mayor... ...que fueron sí, varios si comerciantes de aquí de Santiago aquí en Mayor. Desde año 90 están mintiendo, aquí vino Ana, ...el salvapatria de Alná vino en el 2002... Ah, es ...y puso la primera piedra de soterramiento... ...estamos en el 2018... Y ahora hay cuatro empresarios que le urge y cuatro políticos señoritos que le urge. Si lo primero que tienen que haber hecho es si va a ser deficitario o no. ¿Quién cojones va a coger el ave? ¿Quién cojones va a coger el ave en Murcia? Es como el aeropuerto. ¿Quién va a ir a montar en avión si la mitad vive al lado de Valencia y la otra mitad al de Alicante? ¿Qué susto me ha dado? ¿Qué susto de arroz? ¿Qué susto de arroz? La mitad de Murcia vive al lado bueno, de, Valencia, la yo, la yo, de Alicante. Y digo yo, porque, ¿usted, usted no se piensa que hay que decirle a los comerciantes de aquí, a algún político que tenga valor, que por qué no exigen el aeropuerto? Es que no hay ningún político que, que, el, que se lo diga. Que, no, no hay ningún político que tenga cojones. ¿Sabes por qué? Porque el político que se tuerce un poquito, el mismo partido lo echa. Y como quieren sillón y cobrar, pues no le echan cojones hay que echarle cojones y cuando no te gusta lo que haces porque tu partido no quiere te vas y lo denuncias pero te vas denunciándolo para que la gente sepa que es tu partido pero claro como nos gusta mucho el silloncito y las perricas hay que, darle, hay que darle un poco. ¿Tú sabes cómo se acababa todo este sinvergonzolerio de, de, de político? Yo Mira, pienso el que, político, el que, político tenía este, que.? El socialismo ha cambiado. Pues ha no, cambiado. el socialismo sigue igual. Yo creo, yo, yo soy ¿Por socialista. ¿por qué, no, ¿Por qué no votan la moción? Militante y todo. ¿Por qué no votan la moción el señor, los señores socialistas cuando Podemos dijo de bajarse el sueldo a la mitad? Y votaron junto con Ciudadanos y PP. ¿Qué no? ¿Por qué votaron en contra de ella a Bruselas en. Eh, eh, en turista en vez de en no Estaba Pedro Sánchez, tampoco le podemos. Le pero podemos estaba Pedro a Sánchez. A Pedro Sánchez el PSOE, el PSOE, que lleva el pobre. Que el PSOE, el PSOE, Pedro emoción, Sánchez se lo ha juzgado, ¿eh? Esa moción la lleva podemos diciendo seis años. ...ya, pero, pero Pedro Sánchez sabe que el partido se llevaba más. Sí, pero y se Sánchez, lo ha juzgado corriendo España Pedro entera, Sánchez, pueblo por pueblo. Pedro Sánchez hace cuatro años era secretario general y votó que no. ¿Y qué le pasó? Porque bueno, no pasó pero, por el aro. A, que no en turista pero como no pasó por el aro, dijo, no señores, eso bueno, pero, no lo quiero yo. Pero es igual sigue votando que no, que no le interesa ganar poquito, que lo que interesa es ganar muchico. Hombre, yo creo que tenemos que darle un poco de vamos a esperarnos unos meses a ver esto, cómo se soluciona. Yo llevo esperando ya unos cuantos años. Vamos a ver, vamos a ver. Y mientras que eso esté ahí, ah. tenemos la guadaña encima de que nos viene el soterrar. que lo quiten. ...que no sirve para nada... ...que abran allí y cierren aquí... ...no hace falta... ...subir por ahí para nada... ...ahora... ...que se traigan a sus papás... ...a sus mamás... ...a sus hermanos... ...a la gente que conozcan... ...que van en silla de ruedas... ...se los traigan para que y suban y bajen... ...y luego si tienen cojones que digan... ...vamos a tenerlos aquí dos años subiendo y bajando... ...seguro que sus papás y sus mamás no les gustaría... ...no, claro, seguro que no... Ah, es que ...vamos no a ponerla, vamos a ponerla en Juan Carlos primero... ...vamos a ponerla ahí... ...a los ricos... A ver lo que dicen los ricos Seguro que no la pondrían Es Igual que el mercancía El mercancía ah, ¿Por otra. tiene que ¿Por pasar? dónde va a venir el corredor mediterráneo, señor Conesa? Lo ha dicho usted Porque si viene por aquí Creo que no puede ir soterrado Creo Creo que ahora han, han hecho Ahora puede ir, unos metros soterrados que metros, nos cubre, no dos kilómetros y medio Que nos cubre lo que es Santiago Sí, pero Mayor. es que vienen subterráneos desde allí, desde los garres? Pero es que eh, Ya no son dos metros Son más Son más entonces, no, que no, expliquen metro, las cosas metro, claricas La cantidad no lo sé, pero creo que puede venir una... Bueno, pues que expliquen no, las no, cosas claras Que el soterramiento de, de Corredor Mediterráneo no se está hablando nada Si no mordemos, coño, venga aquí y explíquelo es que Siempre se ha dicho que por, por el reguerón iba el Corredor Mediterráneo ¿Y por qué no se ha ido por el Nueva Condomina? Que es por donde iba antes Porque allí, estaba, porque allí estaban los duples de lujo de la Nueva Condomina Y por ahí no podía ir ...las cosas hay que explicarlas in situ... ...que venga aquí, que me diga ...por qué tiene que estar esa vela ...y dónde está el hoyo... ...que yo quiero ver el hoyo que han hecho... ...no, él vino aquí, porque él dijo... ...él vino aquí, lo dijo bien... ...él dijo que tenía, que él vino... ...porque dio la palabra que iba... iba a quitarnos la policía... ...y el hombre lo ha cumplido lo que dijo... Estamos bien, ...pero nosotros también estamos, prometimos... ...que no iba a pasar nada... ...y llevaban ya meses sin pasar nada... ...y sigue sin pasar nada... ...porque aquí no somos obros... ...aquí queremos las cosas... Y lo que no se puede hacer es venir. Sí, sí, sí, sí. Pero yo no veo el hoyo por ningún lado. Yo quiero ver el hoyo. Y cuando vea el hoyo, me lo creo. Pero es que no hay ningún hoyo. Que venga. No hay, que no hay. Al señor Cureza, que venga el martes, que el libro por la tarde. Nos vemos aquí el martes. Pero sin la plataforma. Yo yo hablo con usted. Y luego usted con la plataforma habla lo que quiere. Pero yo quiero hablar con usted, que me convenza usted, a mí, como político. A ver si es capaz de mi voto que es de Podemos, se lo pasa a usted. ...pero me, me tiene que convencer con cosas claras... ...si no votaré a otro... ...claro... ...pero con esto... ...a mí, a mí sí me convence Podemos, ¿sabes por qué? ...porque mira, dio el permiso para que estuviera ahí... ...la acampada todos los meses que estuvo... ...ha dado permiso, ha conseguido permisos para muchas cosas... ...ha estado poniendo mocio mociones... ...y se está cagando... ...y ha estado... ...y ha estado... ...fastidiando a la, a, a, al gobierno todo lo que ha podido ir más... ...y no se han movido un ápice de lo que pidían... Así es que yo ya. Hasta otro. <risa> ya no. Hay más nada. Pues a ver, ahora a qué. Pues a yo, ver, yo creo, el... tenemos que, que una... tener, tenemos que tener un poco de confianza, no podemos perderla. Y sí, a ver, a ver, a ver, a, a ver. Cuando tú a un hijo eh, le dices, hazme esto y no lo hace y te traiciona la confianza. Pues te tiras dos años jodiéndole y castigándolo. Pues esto es lo mismo. Llevan 25 años, 25 no, llevan desde el año 78 de que empezó la democracia, jodiendo a España. Y el primero fue el PSOE privatizando empresas que dejaban dinero y que ahora están los dirigentes en ella. Ah, el, no, el PSOE no, ha no, cambiado, el, ¿eh? Bueno, el PSOE ha cambiado, lo dudo. Porque a mí me ha bajado como funcionario el sueldo mientras que ellos se lo subían. ¿Qué dices? bajado? Sí, me bajó, el señor Zapatero me bajó un 5% de mi sueldo mientras que ellos se lo subían. ...ahora dicen que nos van a reponer... ...o sea que nos van a subir el 8% a los funcionarios... ...mentira... ...porque tanto el PSOE como el PP... ...nos quitaron el 8%... ...luego me van a restituir lo que me han quitado... ...este señor... ...los socialistas no sé si sabrán... ...que el señor... ...Valcarce... ...nos quitó dos medias pagas que todavía nos deben... ...nos deben dos, dos medias pagas... ...que no nos han pagado... Murcia va de puta madre que nos las paguen. ¿eh? ...entonces todas esas cosas... Que se sigan subiendo ellos los sueldos y que nosotros tengamos que estar jodidos, pues va a ser que no. Todas esas cosas hay que cambiarlas y hay que cambiarlas ya. Yo no tengo por qué estar, hecha, yo no tengo por qué estar echando 16 días más al año en horas que me han metido sin cobrarlas, mientras que ellos viven. A mí me bajan el sueldo y ya se lo suben. A mí me deben dos medias pagas y ya se lo suben. No, hombre, no. No, hombre, no. Ay, están ay, mintiendo ya 40 Ahí sí si llevas toda la razón. Ahí sí si la llevas. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí. A ver, muchísimas gracias, venga, caballero. Venga. Por Félix. Por Félix. No, no, por La reportera, ¿No ¿Qué pasa? pasa? ¿Qué pasa? A la la carne, a la carne. carne. Buenas noches. No, no, a mí no, que me da vergüenza. Que ridículo, me da vergüenza. Que está, no, un poquito. Que estamos otra noche más aquí en las vías. ¿Qué le parece a usted? Pues me parece, me parece que mientras que los vecinos no vean claro, como decía Santo Tomás, hasta que no lo vea no me lo creo, eh, tenemos unas buenas perspectivas. Es cierto que ha cambiado el escenario con el nuevo delegado del Gobierno y eh, es cierto que se ve una esperanza de que ...de que esto cambie y vaya cambiando... ...de hecho, ha ido cambiando... ...ha desaparecido toda la... ...lo que es la policía intimidatoria... ...que el anterior delegado del gobierno... Eh, no ha infringido durante varios meses... ...con multa, intimidando, etcétera, etcétera... ...por lo tanto, se ve un cambio de... perdón <risa> una <beca. risa> Por lo tanto, creemos que hay un nuevo escenario, se abre un nuevo escenario y esperemos que la esperanza que los vecinos tenemos de que no entre el ave so entre soterrado, no entre en superficie y que los pasos a nivel no se cierren, hay propuestas puestas encima de la mesa del delegado del Gobierno en la que no es necesario, incluso menos costoso, de que el paso a nivel no se cierre ...en todo el tiempo que esté haciéndose... ...realizándose el soterramiento... ...por lo tanto creemos que es importante... De que el Ministerio... Eh, ...con el apoyo del delegado del Gobierno... Eh, ...vea, acepte, estudie o valore... ...las propuestas que la plataforma ProSoterramiento ...ha puesto encima de la mesa... ...para que no se corten los pasos a nivel, no es necesario. Pues muchísimas gracias, señor Antonio. No. ...vamos a ver otro vecino por aquí... ...venga, vamos a... ...bueno, con el carnicero que os va a contar muchísimas cosas de las vías... ...bueno, esto es una alcachofa roja... ...lo ves, roja, roja... ...como nuestra selección que se ha venido a casa porque nuestra selección pues la verdad eh, es una selección pero no ha habido suerte bueno nos encontramos aquí en donde nos encontramos en la plaza del soterramiento nos encontramos un día más ven, ven para acá con el micrófono paco nos encontramos un día más con los vecinos Últimamente hemos tenido una zona cultural más, la Autopía Habla Gritos, un colectivo. Eh, si derribamos muros nos abrazamos. soteramiento, ya. Es decir, que tenemos una lectura grafitera que nos está indicando como el mayo del 68, que en la calle también se escribe y en los muros lo transmite. Hoy hemos tenido a nuestros compañeros Paco y, y su amiga, que nuevamente nos, nos han animado a las 8 de la tarde para que a las 9 menos poco estuviéramos en la calle. Estamos con el fútbol a mano la, y los compañeros de corro y disfrutan de sus temas. Hoy es domingo. Mucha, ...muchos vecinos estarán disfrutando de, de la playa... ...y aquí estamos un día más... ...os recuerdo que mañana lunes... ...tenemos Radio, radio Vías... ...que el martes... ...tenemos música en directo, los trastornes... ...pero empecemos con Radio Vías que a ver cómo le podemos preguntar a lo de las ondas nuestras inquietudes. Hoy en prensa, eh, Manuel Vidrago nos hablaba de que Alicante está muy cabreada y a ver cómo nuestro presidente López Miras defiende la comunidad valenciana, porque resulta que el AVE no va a llegar a Murcia. ...y claro, lo más interesado en que llegue a la de Murcia... ...son Alicant los alicantinos... ...y los valencianos... ...porque nos quieren a los murcianos como... ...si fuéramos sus esclavos... ...y Murcia no es el culo de, de Alicante... ...para... ...usar ese medio tan hermoso que es el tren... ...vamos a ir por Camarilla... ...a Madrid... ...y no vamos a dar, dando tumbos... ...por toda Valencia... ...luego lo siento por los... ...alicantinos que ese gasto inútil no lo vamos a hacer... Alicante iremos con tres cercanías... ...por el sitio habitual y no usaremos el AVE... ...vamos a poner el mapa a Cieza... ...a nuestra Oliva... ...Ciezana, nuestros melocotones... ...y a Madrid vamos a ir... ...Murcia... ...Murcia-Cieza... ...camarillas... ...los ciudadanos... ...votamos hace tiempo... ...un cambio político... El ...cambio político era... ...de que nos gobernaba un partido, el Partido Popular... ...con Rajoy a la cabeza... ...y en Murcia... ...un Partido Popular... ...votamos cambio y ganamos... ...con el tiempo... ...las luchas entre los ganadores... ...Paco, una palabra, ¿ha aparecido Mario? Mario sí ha aparecido, por supuesto, estamos encantados de que Mario... En, ...en el pleno ayuntamiento... ...nos defendió a muerte... ...¿qué me dice? Sí, sí, nos defendió a muerte... Vale. ...en el pleno ayuntamiento apoyó nuestra moción Mario... ...y su equipo... ...de que el AVE... ...tiene que venir soterrado... ...sí o sí... Mario defendió de ciudadanos. Si se perdió fue porque estaba meditando y estaba reflexionando bien. Por supuesto, comida compañera Mario ha necesitado la reflexión, la meditación, sí, sí, sí. el irse a un espacio oscuro, abierto, oscuro para poder salir y abrirse. Y a Mario hay que traerlo a las vías. Hay que animarlo para que venga 90 de las vías, como ha ido yo con esa, como ha venido Uralburu, Mario. ...te queremos y te necesitamos... ...en las vías... Antonio Manzanera... ...tu compañero... ...nuestro compañero... ...está deseando que nos vengas con nosotros aquí... ...y al PP como... ...hicimos con Rajoy... ...hay que echarlo a Ballesta y a López Miras... ...de las instituciones... ...y vosotros... ...como partidos... ...cambiemos... ...ahora... ...Ciudadanos y PSOE... ...unirse... ...y echar a Ballesta y a López mira ...porque está visto que... ...que aquí... ...los ciudadanos en la calle... ...estamos felices y no necesitamos más cosas... ...por lo que... ...venir para acá... ...y reflejar lo que estamos aquí... si contratamos para... Eh, eh, contratar el, este, el ...y a ver lo que hacemos con la, con la pasarela esta... ...no sé, la verdad yo dejaría que un monumento... ...pero también a lo mejor a alguien le hace daño... ...habría que ver si la trasladamos los, a algún sitio... ...yo quitaba la escalera y la dejaría monumento... ...para que la gente vea de la que la hemos salvado... ...aquí eh, se está comentando que quitaría la escalera... ...y se dejaría la parte de arriba cada una nuestra casa de recuerdo... ...hay compañeros que quieren lo, lo, lo, las columnas... Claro. ...para pa poner un Porsche en su casa... ...sí, nos sí, viene sí, bien, bien, ya que está apagado... ...a mí me da igual, yo quiero un trozo de escalera... ...así la pongo para las macetas... ...un trozo de escalera para las macetas... ...pues si va a ser más casa, es más grande que tu casa... así... ...no sé claro, pero lo que contiene la que tengo es mejor... ...no va a dar sombra, no más que nos da malos recuerdos... ...siempre habrá un sitio... ...alejado que la necesite... Lo que sí está claro es que por ahí creo que el alcalde está diciendo que qué hace con la noria de la Redonda y nosotros vamos a votar que se la ponga al Barracín, que se la corren en su, en su chalé, que te traigo un chalé al Barracín, necesitará alguna escultura para él. Yo le decía calabacín. Calabacín. Me, equivo me equivoqué, le dije calabacín. Pues bueno, es calabacín y al Barracín, al fin y al cabo va a ver lo mismo. Bueno, pues al Barracín le vamos a mandar la, la noria, entre todos, y ya es que decía lo que quiere hacer con la noria, porque vamos nosotros, ni nos va ni nos viene la noria de, de la redonda. No, ir a ir a la bueno, hoy es el día que se sí está logrado, y lo que os recuerdo es que mañana lunes tenemos radio. ¿Y quién viene mañana a radio? ¿Sabéis algo de radio? Loli del balcón. ¿Loli al balcón? La Loli del balcón, la Loli... De... La Loli va a hablar en radio, ¿no? Sí, mañana lo Pues Loli, una compañera que vive en el octavo piso aquí de, de, de San Pío diez octavo piso, yo cuento cuatro, pero hoy en el octavo. Segundo, segundo. ¿No en el octavo piso? a Loli en el octavo piso? No, vive en el cuarto. En el cuarto, cuatro, pues, no. Yo veo ocho pisos. Como ocho pisos, ve? Si, si en las ventanas para allá... ¡Cuenta! Uno, dos, uno, dos tres, cuatro, cinco, pasa. seis, siete, ocho. Bueno, mañana Loli vendrá y ¿Quién es Loli? <risa> <risa> Espera, que te la voy a presentar. Venga, si no la a... Venga va a buscar a Loli. ¡Loli! ...es para que le, ya de por sí la conocéis... ...mañana podéis hacerle preguntas a través de Radio Díaz... ...y el teléfono... ...y el teléfono, pero a ver cómo se hace eso... ...porque no se hace lo tampoco... Pues, tú imaginas que estoy en la playa... ...yo quiero hacer una pregunta a Loli por cómo vale, se... Explica ...a Cecilio... A Cecilio... ...vale, pues también a Cecilio que, que... nos vaya educando... Sí, sí, sí. Para nada, Cecilio muy bien, muy. Bien. Sí, ...Cecilio es nuestro... ...bueno, pues mañana viene Loli... nuevamente recuerdo que el martes... Estoy interesado, porque Los Trastornes vienen, y es mi yerno. Ah, ¿viene tu yerno a cantar? A cantar. Qué los bien, pago. Mi yerno viene a cantar. Cantaron ayer. Cantaron ayer en, en, en San Pío. Pío sí. En la plaza de Joaquín Sánchez, creo que se llamaba la plaza. Plaza de Joaquín Sánchez. Entonces vendrás tú también. Sí, claro, debo de venir a. Por lo menos aplaudí a tu yerno. ¿Eh? ¿Cómo has dicho que se llama el grupo de tu yerno? Se llaman los tractores. Y yo te estoy escuchando los tractores, digo. Tractor, los, Vienen los, los tractores, tractores, digo, porque tractores de van a venir? Los tractores fueron agricultores que invadieron Murcia, ¿no? Tractornes. Tractor, lo que no sé, es la música que es como Scooter con.. Como... Mm, Escout. exactamente. Scout. Baila con más o menos si cogemos, a, si cogemos a nuestra compañera Ana, es un baile parecido a la Ana. Debemos intentar, bueno, la Ana tiene un, eh, le gusta bailar nuestra, nuestra Ana, Ana, Ana la vida, y la, la abuela de las vías, y deberá ver la forma de, de ese baile que a nos repugna, porque es un baile que a nos no repugna el baile, es decir, que no nos gusta, o perdonadme, perdonadme, no me gusta, pero ¿por qué no se puede? Buscarle porque lo hace con todo el corazón, lo hace por supuesto con todo el corazón y alejamos puede ser un baile escate. Es cuestión de igual que hemos hecho un coro podemos hacer un ballet. Igual que se si ha hecho un coro, podemos hacer un ballet que menos justo, tenemos el justo, justo. inicio de, de nuestro, verdaderamente la que más ha bailado y lo ha intentado por lo menos si a Ana, a, a la abuela. La verdad es que sí. Eh, es la que más se ha arriesgado a ser criticada o a ser observada como baile, ¿correcto, no? Sí, sí. Se y usted te da la razón. La Ana, eh, sí, sí. Claro, yo lo veo correctísimo. Entonces, sí, pero y... verdaderamente... pero que, que no tiene que pensar ni de hacer el ridículo, ni verla no, como un no, no, no, ridículo ni mucho. El ridículo lo hacemos nosotros como yo, al pensar que no me gusta claro, pero una vez visto y observado porque, no porque tendrás también tu, tu historia de tu música que, le, que a ti te guste pero si vamos a intentar hablar del asunto porque pues es un baile un poco con... Se baila, se baila, pero cómo cómo baila Ana cómo baila yo qué sé sea... <risas> sí pero realmente es un baile que no es folclore tampoco no no no no es no es un baile no, we, no un baile huertano sino... no, no no no no es un baile suyo es un baile suyo es una mezcla suyo. pero que, que eso habría que, ver, que el, el asunto eso es, eso es, es que le sale a ella que, que le sale a ella de bailarle de esa no, no, no, manera eso es que le sale cada una tiene un estilo bonito pero y es que es como tiene un estilo propio propio es como nos podemos sumar ese estilo también, si lo hacemos como ella que tampoco suponga que es degradante a ella sino que intentamos a intentar como todos, hemos, como, como han nacido los piakín como han nacido la música ¿Quién sabe si podríamos conseguir un baile totalmente diferente? El martes lo tenemos que ensayar sí, sí, bueno, junto, a ver, El como ella haya... posiblemente haya baile y, y, y conjunto Pues bueno, pues a ver si ese baile bailamos dos en su estilo porque cuando salimos a bailar no bailamos como ella bailamos otra forma y a ver cómo conseguimos eh, ese baile, porque ella es el... Vamos a sacar a bailar, papi. Pues también... ¿Cómo, ¿Cómo baila? Me voy, me voy. Me voy, me voy. Por lo menos, toca el tito, a ver cómo suena. Bueno, pues esto es un barco que se va para Estocolmo. Y el pasajero al barco, pasajero al tren. Este ya es el pito de, de que se hunde, el barco se está hundiendo. Vale, sí, vale, vale, vale, Paco, es... Eh, no tu músico, músico trompetero. Si ya no te pasa nada. ¡Pacá! Voy a nada, Exactamente. A mi nieto le gusta el trombón, el trombón él se que hace así, así como el trombón, así. Sí, el tromboncito así muy bien, pues nada. Bueno, pues esto es la familia, que nuevamente es pues un día más estamos aquí. No está complicado, pero sigue sí real. Últimamente habéis grabado la, las actuaciones culturales que ha habido anoche eh, o antes de noche. Los grabando la, las mujeres, las femen o como los desnudos o eh, no en directo no estábamos, pero sí hicimos fotos. Pero... Eh, sí fotos posteriores a, sí, sí. a la poesía desgarradora. Vamos a mostrarla? Vamos a mostrar la poesía. Pues sí, porque aquí tenemos eh, mujeres que pone abajo. Eh solidaria. Mujeres creando. Mujeres creando. La utopía es sorda y habla a gritos. La utopía es esperanza, es futuro, es tiempo. No se ve, pero se grita. Aquí tenemos Nuestra, ...nuestra... venganza es ser, ...es ser felices... ...nuestra venganza es ser felices... ...pues nada, también muy cierto... ...nuestra venganza aquí en las vías... ...es estar todos los días... ...todos los días felices... ...cerca de 300 días felices que estamos en las vías... ...pues también muy clara esta poesía de mujeres... ...seguimos buscando... ...Aldesa, o oh, no sabemos lo que es Aldesa, eso no, no parece ser que no... a seca Aldesa, habrá que buscar el diccionario en Google. Empresa corrupta que divide barrio. Empresa corrupta que divide barrios, pues sí puede ser, ese Google es que es maravilloso. Nuestra venganza es ser felices, mujeres. ¿Cómo era que has dicho? Mujeres creando. Mujeres creando, muy bien, muy bien. No es un muro... No es obstáculo, es pantalla que te lato Esto me recuerda a... a Pepe Guillén Del Partido Popular Una vergüenza Es un muro que divide Es un muro que agobia Es un muro que mata No es transparente Por Ah, no, aquí a la derecha Tenemos aquí también Piensa ¿Qué interés político existe Para la urgencia de esta Precaria obra provisional? Pues está claro que el norte de Murcia, en manos de políticos corruptos, en manos de los bancos, en manos de CESPA, de esas grandes empresas, donde están las puertas giratorias, no interesa que el sur crezca. Allí hay unos grandes edificios sin vender, esqueletos. Al norte hay grandes avenidas consolares sin vender. No interesa que crezca el sur. Quiero vigilancia policial cuando cruce sola por la pasarela provisional. Bueno, esto lo cerramos porque no queremos pasarela, no queremos provisional y nunca vamos a cruzar solos. Ya hemos dicho que esto no es utopía y aquí somos felices. ...ah, para que... Mientras esperas medita, cierto. Mañana no será mejor. De tu presencia depende. Correcto. Aquí estamos todos los días. Y mientras esperamos un día más, disfrutamos del ganado. Mañana no será mejor, mañana será mejor, porque hemos ganado un día. En esto lo corregimos al poeta. De tu presencia depende, por supuesto. Aquí vamos a estar. Ni muros, ni pasarela. Sotamiento ya, no al muro Murcia. Bravo, poesía. Seguimos. Aquí tenemos... ...peligro, riesgo, tropezar... ...peligro, caída de distinto nivel... ...peligro, riesgo eléctrico... ...peligro en general... ...peligro, carga suspendida... ...prohibido pasar los peatones... ...prohibido peatones... ...es obligatorio el uso de guantes... ...es obligatorio el uso de arnés... ...entrada prohibida a personas no autorizadas... ...es obligatorio... ...estamos en la calle y la calle es nuestra... ...la calle es abierta... ...y esto hay que quitarlo de en medio... Somos libres para estar en la calle. No pedimos más. La calle es del pueblo. Seguimos. Provisional, ni muros ni pasarelas. Aterramiento ya, no al muro. Paso a nivel de Santiago el Mayor, zona sur, Santiago el Mayor. No queremos esa foto. No queremos esa foto por ningún afundivo. Ni queremos gente subiendo para arriba, ni gente esperando abajo, ni queremos guardia. No queremos nada. Y de posicionar tampoco queremos nada. Fuera. Fuera todo eso. No. No era poesía. Ni Dios. Ni, ni Dios. Ni Dios. Ni amo. Ni Facebook. Ni Facebook. Pues eh, ni Facebook. Ni amo, ni Dios, ni Dios porque la vida no es, ni dioses ni nadie de creencia. Es un respeto, por supuesto, a quien quiera creer, pero nadie nos va a ayudar en ese sentido. Ni amo, por supuesto, nadie nos va a poner los grilletes, ni nos va a decirnos que no estemos en la calle. Ni faibus, ni faibus, ni pantalla, ni sillones, la calle, calle, calle, calle, calle. Mujeres creando. Mujer, ni sumisa, ni devota, libre, linda y loca Por supuesto también, mujeres ni sumisas, ni derrotas, Mujeres libres, lindas y muy locas por estar en la calle Por este, por este mundo que nos que disfrutamos todos ...estos residentes... ...aquí pasa todo el mundo... ...por qué no vamos a pasar el prohibido... ...el libre, no, la sí, calle no, nuestra... Coches, la así. ...coches ni todos pasados por aquí... ...fuera, fuera de círculo... ...si derribamos un muro... ...derribamos todos los muros... ...por algo hay que empezar... ...para qué conocer el mundo del exterior... Debemos de conocer nuestro entorno, nuestra calle, nuestros vecinos. Y si los conocemos y participamos con ellos, ellos con nosotros, si derribamos un muro, derribamos todos los muros. Perfecto, mujeres creando. Pues bueno, aquí nos falta el desnudo, que esta pared, este hermoso muro, ...en el que las mujeres se desnudaron para expresar que sus armas solamente es estar en la calle y ser libres. Un muro que divide... A, ...correcto, ahí tenemos a las mujeres con, expres con su expresión... ...de... ...que no quieren muros... ...veramente... ...maravilloso... ...en el que... ...expresa la... ...lo que los ciudadanos en la calle buscan... ...el eliminar... ...muros... Haremos, sí. ...y el abrazarnos entre unos y otros... ...no queremos muros, no queremos división... Aquí ...perfecto... Cosillas. ...muy bien... Aquí ...ah... Tu iglesia crucifica, mujeres cada día, el feminismo las resucita, mujeres creando. Tu iglesia crucifica, pues las iglesias hoy día, pues, o las, las creencias son muy dictatoriales y realmente, pues, nos quieren absorber. La creencia de cada uno debe ser libre y que nadie nos manipule. Mujeres cada. Mujeres cada día. Mujeres cada. Mujeres cada día. El feminismo la resucita. Sí, que la iglesia la madre, el feminismo la resucita. Nuevamente, pues mujeres cada día, el feminismo la resucita. El feminismo entendido, que nuevamente ser mujer, no tener miedo, expresarse, estar en la calle, caminar, pues la libra de, de toda la de cualquier iglesia o cualquier estado que quiera sumirte en, la, en el hoyo. Pues bueno, pues una más. ...pues bueno, pues parece ser que por hoy tenemos una, un paseo cultural... ...bastante extenso... ...y volvemos nuevamente a la plaza de soterramiento... ...en que los vecinos disfrutan de, de su libertad... ...de su grito de silencio. Ahí tenemos tres pájaros sentados con unos ojos... Sí, no, pero que huyen como demonios <risa> y vemos eh, la justicia que, que es ciega. Muy bien, muy bien. No, no, no, vosotros no, si no están los padres, no. Bueno, estaba buscando a Loli. Y Loli, no, no, Loli porque mañana la, la radio vía. Loli es la compañera que viene el segundo, que no ha bajado la, la pancarta. Tenemos tres perros. Vamos a preguntar a los perros cómo se llaman. Bueno, ¿cómo se llaman los perros? De las 10. Mira, mira, Hugo. ¿Hubo? Hugo, este hola, Hugo. Bien, muchas hola Hugo. Buenas noches. Hugo, usted favor, famoso. Es famoso ya, Angelina. Sí, mira mira, mira, mira. Hola mira. Hugo. ¿Eh? Uy, no, venga, agua. venga, vale, muy bien. Hola. Hugo se ha comportado perfectamente. Venga, vamos a ver. De ¿Cómo se llama de la lotería? Es que nada, es que te ¿Cómo de se llama de la de lotería? Que se va Pancho. Pancho. Se parece a Pancho de la lotería. Pancho dime algo. Pancho dime algo que <ríe> Pancho. <dime a> la <ríe> Tenemos que dar un bistec de ternera para que se lo coma y por lo menos engañarlo. Hombre, que participan aquí. ¿Y, aquí, juguetón, ¿Y qué sí, revento, a tío. Tío, qué juguetón? No, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el revoltoso? Hola. Pues Gustavo. Vamos a llamarlo Gustavo por llamarlo de ¿Me cómo? se llama el perro? Kira, Kira. ¿Cómo, cómo? Kira. ¿Tira? ¿De tirar? K-I-R-A. Kira. Hola, Kira. Hola, Kira. Muy bien, Kira. Estupendo, muy bien. Pues bueno, pues nada, aquí. Y en el, y en el fondo, pues mira, estos son eh, cáscaras de pipa que han arrojado los perros. Despectivamente, vamos. Andrés, muy buenas. Bien, por Andrés. Buenas. la <risa> paciencia, paciencia, no, no, pasa, no, no, no, no, no regalamos, yo no regalamos. Mujeres, hombres, que la, aquí en la plaza de tratamiento hace fresquito. Puede bajar y, y tomarse un chupito de aire, que viene muy bien. Aquí. Nuestra amiga, ¿cómo dice que siga? Sigue, sigue hablando, sigue hablando. Sigue, sigue hablando. Seguimos viendo las pintadas de, de poesía de las mujeres en lucha o mujeres, mujeres, creando. mujeres creando. Mujeres creando. Muy bien, estupendo. Eh, vamos a despedirnos ya. Vamos a despedirnos ya. O sea, ya Pega, no a pues nada. Hasta aquí la retransmisión de hoy. Eh, eh, eh. Vamos aquí tenemos a los chavales jugando al fútbol. Sí, a ver, a ver. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo, Catata. ¿Quieres muro, Catata? ¿Qué va, tío? Vean, muchas gracias Aquí tenemos Catata Pues bueno Hasta aquí La retransmisión de hoy Nos... Nos vemos mañana Una abrazada Y sin demás Buenas noches